En la costa pacífica central de Costa Rica encontramos el Parque Nacional de Manuel Antonio que posee una rica variedad de fauna. Como la guatusa, que orisquea el suelo esta mañana en busca de algo de comida. Mientras, el cangrejo ermitaño disfruta de su paseo por la playa. Su hermano mayor, el cangrejo arcoiris, se esconde de los turistas pesados. Como este, que no deja la cámara ni un segundo. Las hormigas rojas, como siempre, trabajando. Se preparan para la época de lluvia. El pelícano alza su vuelo majestuosamente y. ¡Oh! Parece que ya tiene desayuno. El mono cara blanca aprovecha para pasear por las ramas y practicar un poco su salto de longitud. Increíble. Y por último, el garrobo, uno de los reptiles más elegantes que aprovecha para. Um... Mm. Bueno, Seguimos en Costa Rica, viendo naturaleza, animales salvajes, costigos salvajes, godsons y luises. Costa Rica han decidido proteger un montón de zonas del país, dejarlas salvajes y monetizarlas. Te cobran por entrar, es lo que les da un poquito el caché como país, y hace que cuidar su territorio, en vez de explotarlo para producir comida u otras cosas, les dé dinero. Una muy buena idea. Todas las tomas de Zoom, y muchas no de Zoom, están hechas por... Ellos, por la estrella aquí también, están ayudándonos a grabar Super Tomas, bueno, están grabando y de paso se, hace a lo que todos, se puede se las robamos para el vlog. ¿Dónde quieres que te siga la gente? Twin Films, Javi Postigo, Jose Postigo, The Frog Guy. En ese orden, ¿no? Follow me. <risa> Hacernos el PCR necesario para volver a España y para pasar por Alemania, porque pasamos por Alemania. Para los que nos ven desde España, jale, estira. cómo hacen las PCRs aquí Luis? ¿no? Así, te tienes que poner así, te agarras fuerte <risa> en algún sitio y es por detrás porque es mucho más efectiva. El agujero es mucho más grande y el palo igual de pequeño, entonces entra que... solo así. <risa> y luego te hacen olerlo, <risa> no te hacen no olerlo, cabrilla, y si no lo, que... lo, y si no lo que... hueles, no, está que... sano. No <risa> <risa> <risa> si no lo hueles, que no era <risa> ¿A la <boca>? <risa> <risa> <risa> Ah, ¿el mismo? <risa> <risa> no va a <risa> <risa> Suerte que el orden no ha sido al revés Es imposible si te hacen reír No <risa> <Sudo el relojo. risa> No te rías, Miguel. Echate <risa> para Ay. Ay. Que lo haces súper <risa> bien Que lo haces súper bien Lo haces muy bien Y las PCRs también bien, bien? <risa> ¿Cómo está, eh? ¡Uy! Me ha tocado en Yo prefiero ¿Se lo hace boca, luego nariz y luego boca, o boca, luego nariz? Ya. Yo prefiero culo, luego boca Javi, ah, que pones la cara esa siempre Que te la metes <risa> <Wow>. <risa> <Sí>. <risa> Ahora, ¿Cómo se hace, joder? <risa> Tú ¿Te, te gusta bien, eh Oye, muy bien, eh Pero, como es para nadie a arriba, si las no te igual. <tose> bueno, me meto mucho. Eso Costa Rica no están mucho a nuestro favor. ¡Hace un viento de un carayu! Estas son las olas, queríamos surfear. No quedaría, ¿eh? Nos queda la tarde de hoy y la mañana de mañana. Y Todas las veces que yo había estado en Costa Rica nunca había visto tanto viento. En la playa. Viene un huracán. Eso es mentira, pero no lo parece. No veo. Oh, aeroso, aeroso el tema. Está con movimiento. Vamos a patinar un poco. Mientras esperamos a ver si hay mejores condiciones. Vamos a Jacob. Vamos a comer al Mundaka y tienes comida muy rica, comida típica, los mejores batidos y smoothies de locos. Gracias, ¡Buena vida. Qué Esto es un pinto porque el arroz y los frijoles vienen mezclados. Podría ser un Rice and Beans si estuvieras en el Caribe. Tienes que empujar, ¿eh? Hay veces que sí. No manches, creo que haciendo apnea ¿Dónde está la cama? Ya me acababa de dormir, tío No sé con qué estaba soñando ya tío, ¿tú, ¿tú, ¿Qué habéis dicho tú cuando de mojarme, tío? Te he dicho, ¿quieres agua, Alex? Oh, hostia, de puta Pero te, te preguntaba por el agua de verdad Ah, sí, sí quiero agua Como que en mi sueño me he asustado porque pensaba que me iba a llover encima Y de repente me ha llovido encima Ha parado el viento bastante, sorprendentemente Han caído cuatro gotas Sí, hay crema, ven ¿De cuál quieres? ¡Epa! Use sunscreen, kids. Que vamos a alquilar un par de tablas y a meternos, a disfrutar. Y vosotros a disfrutar de estas escenas de dron y de nosotros aprendiendo a surfear. Let's go. A ver, ¿la ha quedado bien? ¿La ha quedado bien o no? A ver, mira. Estéticos. Mira bien. A ver, mostachito. ¡Ay, ay, ay! mostachitos. oye creo que va siendo hora de salir del agua ¡Au! hay que ser prudentes chicos hay que ser prudentes Se ha puesto a llover una locura, mucho, mucho, mucho y hay un puñado de rayos y hemos decidido salir porque no sabemos si nos puede caer un encima, básicamente, entonces por precaución salimos. Uh, wow. uy. Sí. Okay. Una, una, ah. Wait, I'm three. Pero, pero, pero, pero, uno, dos, tres. ¿Qué te llaman? te llaman por ¿Qué te llaman por ahí? <risa> Pero cómo te lo crees, tío. Que dije, ¿sí? ¿Qué allá? Me ¿Cómo es tu lista? Amet, barra baja surf. ¿Y surf por qué? Vale, tres. Sigue lloviendo y para acabar el día vamos a coger un coquito. A unos cuantos, pues. Unos cuantos. Están allá arriba, así que Alex se va a subir encima mío. A ver, con la GoPro ya se va a ser complicado. Vale, uno, tres, dos, uno. Va. Ahí estamos. A ver que lo grabe bien. Ahí, ahí se ve. No, no sé. ah, ya está, no, no estoy bien loco. ¿Eh? Coquitos ready. Más, es un mono. ¿Se ya? ¿Eh? <risa> ya sale por aquí. Desde Jacó, Costa Rica. Y con este coco acabamos estas vacaciones de locos. Muchas gracias Tipitent por cuidarnos. Gracias a vosotros por vernos y a seguir disfrutando. Chao, chao. Ok, pura vida.